Lima Gozalvez eh, Gracias señor presidente, eh, gracias señora Mateo, pero me gustaría decirle una cosa, si me lo permite. El problema de lengua de signos lleva ya mucho tiempo en parilla y es muy visto por personas sordas y, y sordociegas que tienen restos visuales y es el único programa completamente accesible y hecho ad hoc para personas, para comunidad sorda. Y eh, sobre todo es visto por las personas mayores eh, sordas que no tienen eh, que tienen esa brecha eh, tecnológica. Y esta pregunta la hago por la cantidad de demandas y, re y reclamaciones que se me ha hecho de forma eh, personal. Eh, las 8.45 un domingo eh, ha perjudicado seriamente la, la, la posibilidad de verlo de muchas personas sordas. El programa de lengua de signos eh, merece... Quizá eh, otro horario, porque es el único hecho ad hoc para comunidad sorda. Es verdad que no vamos a pedir que lo pongas al mismo nivel que la eh, Operación Triunfo Masterchef, en prime time, está claro. Pero eh, no sé, un domingo por la mañana a esas horas, eh, eh, poneros en el lugar, en el lugar de, de las personas sordas. Es el único eh, programa hecho ad hoc para comunidad sorda y no puedo dejar de mencionar que en España el sistema educativo eh, ha perjudicado mucho a comunidad sorda y el nivel de alfa analfabetismo es muy alto y ese programa es de eh, importancia eh, vital para las personas sordas y sordociegas. Y, eh, traslado su demanda de que por favor se planteen cambiarlo de horario y que tampoco lo limiten a verlo por internet por lo que yo he dicho de, por lo que he comentado de la brecha tecnológica muchísimas gracias